Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister La lección para el día de hoy, la número 61. Yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo sino el Hijo de Dios? Por lo tanto, esto no es más que una afirmación de la verdad acerca de ti. Y es lo opuesto a una afirmación de orgullo, de arrogancia o de autoengaño. No describe el concepto de ti mismo que tú has forjado. No se refiere a ninguna de las características con las que has dotado a tus ídolos. Se refiere a ti, tal como fuiste creado por Dios. Esta idea expresa simplemente la verdad. Para el ego, la idea de hoy es el epítome de la autoglorificación. Pero el ego no sabe lo que es la humildad y la confunde con la autodegradación. La humildad consiste en aceptar el papel que te corresponde en la salvación y en no aceptar ningún otro. No es humildad insistir que no puedes ser la luz del mundo si esa es la función que Dios mismo te asignó. Es sólo la arrogancia la que afirmaría que esa no puede ser tu función y la arrogancia es siempre cosa del ego. La verdadera humildad requiere que aceptes la idea de hoy porque es la voz de Dios la que te dice que es verdad. Este es uno de los primeros pasos en el proceso de aceptar tu verdadera función en la tierra. Es un paso gigantesco que te conducirá al lugar que te corresponde ocupar en la salvación. Es una aseveración categórica de tu derecho a la salvación y un reconocimiento del poder que se te ha otorgado para salvar a otros. Debes reflexionar hoy acerca de esta idea tan a menudo como puedas. Es la respuesta perfecta a todas las ilusiones y por ende a toda tentación. La idea de hoy lleva todas las imágenes que tú has forjado de ti mismo ante la verdad y te ayuda a seguir adelante en paz sin agobios, y seguro de tu propósito. Hoy se deben llevar a cabo tantas sesiones de práctica como sea posible, aunque no es necesario que ninguna exceda uno o dos minutos de duración. Debes empezar cada sesión de práctica diciéndote a ti mismo lo siguiente, Yo soy la luz del mundo. Esa es mi única función. Por eso es por lo que estoy aquí. Piensa entonces en estas afirmaciones por unos breves momentos, preferiblemente con los ojos cerrados, si las circunstancias así lo permiten. Deja que te vengan a la mente unos cuantos pensamientos afines, y si observas que tu mente se aparta del tema central, repite la idea de hoy para tus adentros. Asegúrate de comenzar y finalizar el día con una sesión de práctica. De este modo, te despertarás reconociendo la verdad acerca de ti mismo. La reforzarás a lo largo del día y te irás a dormir, reafirmando tu función y el único propósito que tienes aquí. Estas dos sesiones de práctica pueden ser más largas que las demás si te resultan útiles y deseas extenderlas. La idea de hoy va mucho más allá de la mezquina opinión que el ego tiene de ti y de tu propósito. Como portador de la salvación que eres, esto es obviamente necesario. Este es el primero de una serie de pasos gigantescos que vamos a dar durante las próximas semanas. Trata de empezar hoy a sentar las bases para estos avances. Tú eres la luz del mundo. Dios ha edificado su plan para la salvación de su Hijo sobre ti. Y David nos dice, yo soy la luz del mundo. Comenzamos esta aceleración. Al aceptar la verdad, más allá de las palabras, más allá de las descripciones. Felicidad, dicha. Recuerdo la canción de Oman y Shanti que dice, yo soy la luz del mundo, esa es mi única función, por eso estoy aquí, yo soy la luz del mundo. Sumérgete en eso hoy. Deja que ese pensamiento feliz ruede por tu mente. Elévate hoy. Elévate muy alto. Elévate en la verdad. No mires hacia atrás hoy. Hoy es el día de aceptar la magnificencia de la identidad en Dios. El cuerpo se convierte en un recuerdo lejano. La tierra se convierte en una memoria distante que se desvanece. Subes más y más alto a la luz de la verdad, de la unidad, del amor. La sección 6 del capítulo 8 nos recuerda que somos el tesoro de Dios. Somos la voluntad conjunta de la filiación, cuya totalidad es para todos. Hoy dejamos a un lado toda debilidad. Aceptamos la fortaleza de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Jesús dice, no olvides el reino de Dios por nada que el mundo pueda ofrecer. Nuestra fortaleza se ofrece para todos. No puedes contemplar el mundo y conocer a Dios. Solo uno de los dos es verdadero. Jesús dice también, He venido a decirte que no eres tú quien toma la decisión sobre lo que es verdad. Dios no quiso la destrucción de sus creaciones, habiéndolas creado para la eternidad. Su voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de tu ilusión sobre ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. Glorifiquemos a Aquel a quien el mundo niega, porque sobre su reino el mundo no tiene poder. Nadie creado por Dios puede encontrar alegría en nada excepto en lo eterno. Hacemos una pausa para recordar la historia del Hijo pródigo. Recordando lo que es el tesoro de Dios, recordando lo que es nuestro tesoro. El Espíritu es el regalo. El Espíritu es nuestro hogar. El Hijo vive en el Padre, y no puede dejar al Padre. Esto es lo que significa despertar. Este es el significado de la autorrealización. Esto es la iluminación. Soy tal como Dios me creó. Yo soy la luz del mundo. Esa es mi única función. Por eso es por lo que estoy aquí. Amén.